Hola saludos a todos mis seguidores alrededor del mundo, a todos los que me siguen por las redes sociales y a todos mis ahijados que mantienen, mantienen muy al tanto de mis publicaciones y mantienen pendiente de mis estados en el whatsapp. El templo luciferino sigue abierto, es mentira que lo hayan cerrado, es totalmente falso. Sigue abierto para aquellas personas que quieran hacer un pacto con el diablo. Las puertas están abiertas para todos ustedes, cuando quieran venir, pero con cita previa, Oído, usted puede venir acá a hacer un pacto con mi señor Lucifer, al templo luciferino Semillas de Luz, que está ubicado en Quimbaya, Quindío, Colombia. Usted lo puede hacer acá. Pero con cita previa. Primero me llaman o me contactan por WhatsApp y ya les digo para cuándo les queda la cita. Es abierto para todos ustedes. Para eso se diseñó el templo. Para eso se construyó. Para ustedes, para los que quieran pactar con mi señor Lucifer. Pero recuerden, con cita previa... Está abierto para todos ustedes con cita previa Atrévete y déjate sorprender